Optimización de tácticas de prospección y atracción en LinkedIn. Esto y más dentro del videoblog de Cate. Así que acompáñame. Negocios en digital 970. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast ya saben ustedes en el que nos encanta y nos apasiona todos los días de lunes a viernes de hablar de negocios, de cómo pues podemos hacer para que nos vengan nuevos clientes, para contar expectativas, experiencias, casos de éxito de gente que ya lo ha conseguido a través de las entrevistas, en fin, pero ya saben que los días... Viernes, en cambio, su servidora, Katia Mann, les cuenta su día a día, toda la semana, los retos, las expectativas, en forma general, no un poco haciendo un, una revisión de lo que hacemos en la semana. Bueno, estamos terminando la semana. Entonces, como ustedes ya saben, siempre tenemos semanas muy intensas, llenas de aventuras, de desafíos, de experiencias y eh, ya terminamos el diplomado de Helsinki. Y ahora estamos en la fase de aplicar todo lo aprendido en el negocio. Seguimos monitoreando y haciendo el networking de las campañas dentro de LinkedIn. Y aquí sí, eh, y como forma parte del título de este videoblog, es que estamos optimizando las tácticas de prospección y atracción. Y uno de los tres puntos vitales a revisar cuando eh, vemos que las tasas de conversión, de aceptación, las tasas de cierre, pues están de pronto bajas o todo pues todo es perfectible, hay tres cosas vitales para revisar. Primero, pulir si el perfil profesional tuyo está pues bien pulido. Luego, si los, la cadena de mensajes de valor y de conexión que nosotros eh, utilizamos en las campañas de prospección están conectando realmente, podemos ver si de pronto el copy no está bien, si podemos mejorar, si de pronto el aporte de valor no está siendo percibido como el de valor que deberíamos o que nuestros potenciales clientes lo ven. Y por último, la tercera es la segmentación de las listas. Es decir, identificar bien si podemos filtrar, pulir más, aumentar más filtros para segmentar de mejor forma a nuestros potenciales clientes. Y estas eh, mejoras, estos, estas optimizaciones, sí o sí viene cuando comienzas a eh, evaluar, a medir las diferentes tasas que nosotros eh, trabajamos dentro de eh, nuestras estrategias dentro de LinkedIn, ¿no? Que son algunas y forma parte de estos embudos que nosotros trabajamos. Pero bueno, Así que esto es lo que yo les quería compartir. Siempre es importante hacer estas reflexiones. Siempre hacer, es bueno, hacer un seguimiento de las relaciones comerciales. Si estamos en ambientes B2B, recordar que no te puedes imaginar que una persona que algún momento te dijo que no, pues en un futuro, ¿sí?, pues se active esa conversación y se a, cambie el momento, ¿no? Porque, y debemos ponernos como en la piel del cliente y nosotros mismos eh, también sentirlo, ¿no? Hay veces que eh, no estamos preparados para ciertas actividades o, o, o conseguir ciertas cosas porque estamos en otro en otro ambiente donde es nuestro momento. Lo mismo pasa con el cliente, ¿no? Y dentro de las entrevistas, comentarles que eh, tuvimos eh, la entrevista con Dalia, y José María, eh, la, la una para... Eh, porque ella fue, Dalia, eh, se me va el apellido ahorita, perdón que no le puse. Pero Dalia, ella es ecuatoriana, a buena, eh, buena honra, porque ella fue por LinkedIn Noticias... Eh, puesta como saco, sacaron en las listas como la Top Voices eh, Next Generation. Así que muy, muy interesante. Así que le vamos a preguntar justamente cómo llegó a, a conseguir esto. no Y José María Villarmea, que también está pendiente eh, y que no pudimos tener la entrevista esta semana y que la tendremos la próxima. Esto ha sido en forma general, eh, chicos, eh, equipo y junto con mi equipo que es súper importante eh, sin ellos no pudiéramos trabajar hacer estas optimizaciones siempre es importante frenar y aquí con esto me despido con esta reflexión es importante frenar el día a día y sentarse a eh, evaluar qué está pasando ¿no? para tomar medidas y es, es que se me viene bastante esta um, enseñanza del que había una competición de, de dos lineadores y decía, bueno, el uno iba a ganar y que nunca paraba y estaba, dale, dale, dale con, la, con el hacha. Y el otro rato se frenaba, descansaba y se dedicaba también a sacarle filo al hacha, ¿no? Entonces, mientras el otro no paraba y dale, dale, dale, dale, entonces el otro decía, yo le gano porque le gano. Y al final del día, el que ganó fue la otra persona. Y es que ahí está el, el mensaje, ¿no? No siempre debemos estar en tareas operativas, sino salirnos de esa zona, extrapolarnos del problema, y ponernos en una fase, un pensamiento estratégico, analítico, pensamiento lateral sobre qué estamos haciendo en nuestras actividades, ese plan de acción que habíamos planteado, producto de esa estrategia, si debemos reenrumbar y tomar en cuenta que el error es una brújula ¿no? y tomar esto como un desafío, como un, eh, una posibilidad de eh, una oportunidad para eh, aprender para desarrollar y para conseguir esos objetivos tan anhelados que como empresas nos ponemos, ¿no? Así que sin más, bueno, ya me despido. Por fin, como les decía, es viernes a descansar, a desconectar, a compartir con sus familias, amigos, con la naturaleza, con lo que ustedes les guste hacer. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast en Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. chao, chao.